Y vamos a ver cómo, vamos a dejar de lado, vamos a aprender cómo dejar de lado esa forma de entender el amor el, y con los mitos del amor romántico y las mentiras, para poder dar un salto y poder comprender esa forma de amar, el amor consciente, que implica una manera de amar madura, una manera de amar sofisticada, una manera de amar basada en el amor propio, basada en la sabiduría, en el conocimiento en la asertividad y que eso es lo que realmente permite que tú construyas una pareja como tú la anhelas y como tú la quieras. Una pareja donde hagan equipo, donde tú promuevas esa comunicación, ese entendimiento, donde tú te sientas confiada, confiado, donde te sientas segura, seguro, donde te sientas fuerte, donde sientas que puedas compartir tus anhelos. Eh, con tu pareja y, eh, y donde puedan disfrutarse mutuamente. Vamos a ver cómo podemos lograr eso a través de estas tres claves. Y no va a ser magia, estas tres, tres claves las vas a aprender y te van a cambiar la forma de entenderte a ti y tu relación.